En este video les voy a mostrar cómo se utilizan las opciones copiar a y enviar a que tenemos disponibles dentro de Canvas. Lo primero que tenemos que hacer es navegar hasta el elemento que queremos copiar o enviar. Esto nos va a ayudar a compartir contenido ya sea con otros colegas o compartir contenido entre cursos a los que nosotros tenemos acceso. Si lo que queremos hacer es compartir un contenido con otro de nuestros colegas, vamos a dar clic en los tres puntitos que se encuentran del lado derecho de cualquiera de nuestros elementos que tenemos dentro de Canvas y vamos a usar la opción enviar a. Cuando nosotros damos clic ahí, en enviar a, nos aparece una ventana para escribir el nombre o el correo de la persona con quien queremos compartir este contenido. Por ejemplo, me voy a buscar a mí mismo y ahí aparece mi nombre. Entonces podemos buscar por nombre o correo de la persona con quien queremos compartir el contenido. Nosotros damos clic aquí y a la persona le aparecerá disponible este contenido en su perfil de Canvas, en el apartado de contenido compartido, y ya la persona decidirá de qué manera quiere utilizar eh, este contenido en otro de sus cursos. Pero con eso ya nos ha quedado compartido el contenido. Lo otro que podemos hacer es utilizar, copiar a, para, que esté igual, los tres puntitos, y la opción copiar a, si lo que queremos es copiar contenido entre cursos que nosotros mismos impartimos por ejemplo aquí doy clic en este contenido lo quiero copiar a eh, tenemos que poner ya sea la clave o algunas letras de cómo empieza el, el nombre del curso donde queremos compartir y por ejemplo yo quiero compartir este contenido con este curso es opcional elegir el módulo donde nos interesa compartirlo, si no, no queremos compartirlo en ningún módulo simplemente lo mandamos y va a caer en la categoría general dependiendo de si esto se trata de un, una página, una tarea o un examen pues caerá en el, apartado, en el apartado específico, en este caso lo voy a mandar a este en la parte superior para ubicarlo rápidamente y ahí aparece la operación se está realizando y eso es todo así de sencillo es enviar contenido entre eh, nuestros diferentes grupos o también compartirlo con colegas espero este tip les sea muy muy útil